recibir en esta conferencia de clausura a Jesús Guillén, eh, docente, divulgador, e investigador de la neuroeducación, cuya intervención lleva por título «Transformando mentes para transformar la educación», en la que nos va a hablar de lo importante que son las emociones en el proceso de aprendizaje y del papel que juegan en este proceso las TIC. Bienvenido, Jesús. Pues eh, muchísimas Gracias. Muchísimas gracias. Lo estamos hablando ahora uh, con Ramón. Gracias a la, a la consejería ¿eh? del gobierno de, de Canarias por todo el trabajo que están realizando. Espectacular. ¿eh? Eh, he seguido la charla de antes y nos habéis inundado de recursos y cómo se nota el buen trabajo realizado. ¡Felicidades! Genial y muchas gracias a todas vosotras y vosotros que sois parte importante del proceso de transformación y mejora de la educación, porque lo que está claro es que queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Ese es el gran reto que nos proponemos. ¿Qué es lo importante en la educación? Lo vamos a analizar. Pero antes de adentrarnos, en lo que vamos a analizar, me gustaría hacer una pregunta, que para mí es la pregunta con la que tendríamos que empezar cualquier charla, cualquier clase, cualquier seminario, cualquier cosa. Y os la hago, sentíos libres, para responderla. La pregunta es esta. ¿Cómo te sientes? Venga, ¿cómo te sientes? Sí, bajo, yo es que soy hiperactivo y tengo que moverme. Venga, ¿cómo te sientes? Genial. Genial. Feliz. Feliz. Cansado, eso es lo que estaba esperando, entusiasmada, una motivada, ¿eh? a gusto, cómo cómo motivada, muerta, pero ya es muerto, todavía no eh ilusionada, alguien más quiere compartir, abrumada, acalorada. Eso es lo que me ha pasado a mí. Fíjate, ¿eh? Fantástico. Muchísimas gracias. Hace poco le han traducido este libro al investigador de la Universidad de Yale, Mark Brackett. Un título provocador. Permiso para sentir. De niño, Mark Brackett sufrió abusos de todo tipo y acabó convirtiéndose... Oh, ya sabía yo que esto iba a pasar. Ismael, ya sabía yo que esto es complejo y acabó convirtiéndose en uno de los investigadores más importantes sobre educación emocional del mundo. Un niño que sufrió abusos de todo tipo en la infancia. Y él comentaba que cuando lo estaba pasando mal en la infancia le hubiera encantado que se le hubieran acercado los adultos que le acompañaban y le hubieran preguntado con total naturalidad cómo te sientes y que él se hubiera sentido libre para responder a esa pregunta. Genial. Poco antes de la pandemia estos investigadores de la Universidad de Yale preguntaron a más de 20.000 estudiantes adolescentes qué sentimientos les despertaba la escuela. ¿Cómo te sientes en la escuela? ¿Y sabéis lo que respondieron? ¿Qué respondieron? ¿Aburridos? ¿Desmotivados? ¿Cansados? ¿Perezosos? Las respuestas que más aparecían ahí las tenéis. Cansado, estresado, aburrido. Genial. Hicieron la misma pregunta a más de 5000 profesores de secundaria en Estados Unidos. ¿Y qué respondieron los profes? Pues algo parecido, no somos tan diferentes, me siento superado, frustrado, estresado. Y esto poco antes de la pandemia, ¿qué hubiera ocurrido durante la pandemia? Wow. wow. Y antes de empezar otra pregunta. Para mí importante, ¿quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Sois profes? Que levante el brazo quién es docente, quién es maestra, maestro, profe. ¿De qué etapas? ¿De infantil? Uy, qué poquito. ¿De primaria? Autocontrol, primaria primero. <risa> primaria, secundaria, postsecundaria. Y... ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo que, que, que hay aquí es docente? ¿No podéis ser...? Personas. Genial. Muy bien. Pero aparte de eso, deportistas de élite. O sea, que tú, no, tú eres deportista, pero no eres docente. También docente. Pero ¿hay algún psicólogo, orientador, asesor...? No, fantástico. La mayoría docentes. Genial. Eso es importante porque nos ayuda a guiar un poquito el lenguaje que vamos a utilizar. Muy bien. En los últimos tiempos se habla mucho de innovación, pero claro, innovar, hacer cosas novedosas, cambiar las cosas. Pero ¿qué significa la novedad en la educación? ¿Alguien me lo puede explicar? Algo nuevo, sí, pero ¿qué es lo novedoso en la educación? ¿Cómo? ¿Lo qué? ¿Lo sorprendente, eso es novedoso? ¿Qué pasa? ¿Que Sócrates no sorprendía a su alumnado? Ya, sí, hay que sorprender, pero eso no es novedoso. Por ejemplo, fijaros, ahora hablando de Sócrates, se habla mucho de la importancia de la metacognición en el aprendizaje. Hay estudios que revelan la importancia ¿eh? de fomentar la metacognición en nuestro alumnado, pero es que hace más de 2.000 años, a través del diálogo socrático clásico, ya se fomentaba la metacognición, el poder de las buenas preguntas. ¿O no? El tema de la innovación, bueno, es complicado, muy manido. A mí me gusta más hablar de adaptación. Adaptación a los tiempos actuales. ¿Cuáles son las necesidades actuales de la educación? Para mí hay una cuestión muy importante. La educación tiene que basarse en evidencias y no en creencia. Yo creo, yo espero, siempre lo hemos hecho así, etcétera, etcétera. Mm. Os pongo un ejemplo. ¿Os suena? Efecto Mozart, en los años 90 se hizo una investigación publicada en una revista muy prestigiosa. Intervenían adultos. Los adultos, después de escuchar una sonata de Mozart, se desenvolvían muy bien en una tarea visuospacial. ¿Sabéis lo que se trasladó a la prensa? Las niñas y niños tienen que escuchar Mozart para ser más inteligentes. ¡Wow! Y sí, en los años 90, en Estados Unidos, se creó el famoso programa, a lo mejor a algunos os suena, Baby Einstein. Se tenía a los pequeñitos pasándoles un montón de pantallas, enseñándoles un montón de lenguas, un montón de cosas, con el objetivo de crear los nuevos Einstein. Pues ni Einstein ni nada. Incluso se observó, se comprobó, de que se generaba un estrés inadecuado en esos pequeños. Más no es mejor en ninguna etapa, menos en la infancia temprana. Ejemplo de mala interpretación de la información. No queremos eso. Queremos acercar la ciencia al aula, a la educación, para que sepamos qué es lo que funciona, pero también por qué funciona y para que podamos transferir esos aprendizajes. Por eso, en esta charla, vamos a compartir varios estudios, varias evidencias, asumiendo que cada contexto es diferente y que tú eres la persona que conoce mejor las necesidades de tu alumnado. ¿O no? ¡Fantástico! Pues sí, ¿qué vamos a analizar en esta charla? Vamos a empezar un poquito hablando sobre tecnología. Llegaremos a la educación, al aprendizaje, y todo lo englobará el cerebro. Ahora lo justificaremos. La pregunta inicial que nos planteamos es, ¿y ¿cómo afecta la tecnología al cerebro? ¿Es buena, es mala? ¿Qué opináis? Venga. Todo en su justa medida, equilibrio, interesante. ¿Alguien más quiere opinar? Es motivadora. ¿Cualquier tecnología, cualquier herramienta, cualquier recurso digital? Estímulos. estímulos. Oye, ¿qué pasa con los estímulos? ¿Los estímulos de cuántos estamos hablando? Podrían ser muchos y si son muchos... Genial. La tecnología a nivel cerebral ni es buena ni es mala, el cerebro se adapta a la nueva situación. Os pongo un ejemplo. Fijaros, hace no mucho se comprobó que los jóvenes actuales tienen la región motor asociada al movimiento del pulgar más desarrollada que los jóvenes de años atrás. Ya puedes imaginar por qué. ¿Eso es bueno o malo para el cerebro? Pues no sé, depende para qué utilices el pulgar, pero ni bueno ni malo. Cuando se han analizado el cerebro de las personas que utilizan más los recursos digitales frente a otras que los utilizan menos, se ha visto que bueno, hay pros y contras. Por ejemplo, las personas actuales parece que activamos menos esas regiones que intervienen en los procesos de consolidación de las memorias. Por ejemplo, el hipocampo. ¿Por qué? Tiene una justificación. De alguna forma, la memoria la externalizamos en los, en los dispositivos. Ahora, no necesitamos recordar un montón de números de teléfono como años atrás. Está ahí ya todo. Sin embargo, las áreas, las regiones del cerebro que intervienen en la asociación, la corteza asociativa que se llama del cerebro, parece que se activa mejor respecto a años atrás. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a discriminar información, pasar de una información a otra, etcétera, etcétera. Bueno. Ni bueno ni malo, pero, ojo, wow. Y en lo referente a los estímulos y a la atención, como decía el compañero, ¿qué pasa? Porque, fijaros, este, está, este libro está escrito por un neurocientífico francés prestigioso, Michel Desmourget, la fábrica de cretinos digitales. Critica el uso, si quieres, o sobreuso exagerado, de los recursos digitales en la infancia temprana. Y sí, hay estudios que nos demuestran que las niñas, niños pequeñitos, que pasan mucho tiempo delante de las pantallas, por ejemplo, delante del televisor, de alguna forma pues, desarrollan déficits atencionales. Pero ahí entra la evidencia, el enfoque crítico. ¿Es lo mismo correlación que causalidad? No. Y ojo, que es muy importante... Esta cultura científica que llegue a la sociedad, esto nos lo está enseñando la pandemia. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Que las niñas y niños que tienen más problemas atencionales tengan una mayor tendencia a acercarse a las pantallas, no que las pantallas desarrollen esos déficits atencionales. Aparece en la prensa noticia... Un estudio longitudinal en el que han participado 12.000 personas. Wow, 12.000 personas. Y se ha visto que las personas que duermen en promedio más horas pues tienen una probabilidad de, de morir antes. Su longevidad es menor. Bueno, pero nos podemos plantear, ¿eso es una causalidad? No. A lo mejor las personas enfermas, como consecuencia de estar enfermas, tienen necesidad de dormir más horas. ¿Veis la diferencia entre correlación y causalidad? Pues esto también en la educación lo tenemos que entender. Y ojo, ¿sabéis lo que se utiliza para trabajar la cuestión atencional ya en la infancia temprana? Software lúdico, videojuegos especialmente diseñados para mejorar estas en general funciones ejecutivas del cerebro. Y los estamos probando también. En nuestro caso un software ¿eh? que se llama Mate Marote, una plataforma abierta. Y no solo eso, sino que en estas investigaciones se ve que cuando hay un adulto acompañando a esa niña o a ese niño, tomando decisiones con ese software, fomentando la metacognición, el impacto sobre el aprendizaje es buenísimo. ¡Qué interesante! Y a lo mejor os suena esta señora, Daphne Bavelier, Tiene una charla TED muy interesante. ¿Cómo afectan los videojuegos al cerebro? Ahora no recuerdo el título concreto. ¿Sabéis lo que han analizado en los últimos tiempos? El impacto positivo sobre las redes atencionales de orientación y ejecutiva en adolescentes, en jóvenes y en adultos de los videojuegos de acción. No los educativos, los de matar zombies. ¡Guau! ¡Wow! Y sí... También conocemos determinados videojuegos para trabajar determinados déficits de aprendizaje, testados algunos en neurociencia con mucha evidencia detrás. Por ejemplo, el programa Grafogame, para trabajar los déficits lectores en un entorno lúdico donde hay reto, donde hay feedback. Se va trabajando todo lo, lo relacionado con el desarrollo de la conciencia fonológica, integrando grafemas, fonemas, sonidos, letras... O el programa Number Race, para trabajar la discalculia. Se ha visto que cuando se combina el lenguaje simbólico propio de la aritmética, el 6 menos 4, con el vinculado a las cantidades, dos pues, puntitos o dos uh, lo que sea, mejora una región del cerebro concreta, el surco intraparietal, que está directamente vinculado la, al aprendizaje inicial de las matemáticas. O, por ejemplo, hay también muchos programas con mucha evidencia detrás, que parece que mejoran la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es imprescindible para almacenar, manipular pequeñas cantidades de información en breves periodos de tiempo. Es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, conversando con vosotras. Llevando información de la memoria a largo plazo al momento actual y al revés. Súper importante en el aprendizaje. Sí, mejora la memoria de trabajo. Otra cosa diferente es la transferencia. ¿Como consecuencia de jugar al ajedrez voy a mejorar mi desempeño en matemáticas? Eso no está claro. Sí que adquirirá, ¿eh? seguramente determinadas competencias vinculadas a la concentración, a la atención, que de forma indirecta pueda tener una repercusión positiva. Pero efecto-causa, la transferencia es difícil. Y ya esto es lo más. Ahí tenéis a Richard Davidson, el padre de la neurociencia contemplativa, ha hecho unas investigaciones brutales sobre eh, los beneficios del mindfulness y al hombre más feliz del mundo, Macier Ricard, no sé si os suena. Pones en Google el hombre más feliz del mundo y te sale él, un monje budista con formación científica. Pues fijaros, estos padres de la neurociencia contemplativa pues han creado este videojuego en concreto, Crystals of Cador, que creo que todavía no se ha comercializado, que consiste bueno, en una misión... Llegan ¿eh? los jugadores a un planeta, tienen que contactar con extraterrestres y empatizar con ellos. Descubrir las emociones básicas sin violencia. Sin... Y parece que tiene un impacto positivo en el desarrollo de la empatía, sobre todo en la etapa preadolescente. Y también han creado este juego, que este sí que está comercializado, Tenacity, para trabajar todo lo relacionado con la concentración en un entorno lúdico, integrando cuestiones vinculadas al mindfulness interesante. Pero el tema atencional, lo sabemos, es complejo, pero es complejo para todos, ¿eh? Sí, para todos. Si yo os pregunto, ¿estáis atentos en estos, en estos momentos? ¿Quién está atento ahora? Que levante el brazo. ¡Wow! ¿Muchos? Genial, os propongo el siguiente reto. ¿Aceptáis? Venga, y va a tener premio y todo, ¿eh? El premio va a ser un libro, os lo envío. ¿eh? Luego ¿eh? me dais la dirección y os lo envío. Lo prometido es deuda. Van a aparecer unas chicas con camiseta verde saltando a la comba. Tenéis que centraros en esas chicas con camiseta verde y contar el número de saltos precisos que dan. No me vale más o menos 30, más o menos... No, el número exacto, 28, 44... Ya advierto que al final se va a complicar un poquito porque van a aparecer dos chicas con camiseta verde saltando a la vez. Tienes que contar el número de saltos de una y, el de la, y los de la otra también. Número de saltos totales de las chicas con camiseta verde. ¿Se ha entendido la propuesta del reto? Sí, podéis acertar, vais a acertar, pero para ello tenéis que centrar mucho y bien la atención. El reto comienza a la de una, dos y tres. Fantástico. Venga. ¿Quién ha contado menos de 30 que levante el brazo? ¿Quién ha contado exactamente 30? Ok. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 39. 40. Más de 40. Bueno, cada uno ha contado una cosa diferente, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Los docentes aquí atentos, de Gran Canaria y alrededores, genial. Cada uno ha contado una cosa diferente. A ver, venga, miradme a mí, no haced trampas, que yo sé que sois un poquillo tramposillos, ¿eh? ¿De qué color era la pared del fondo? ¿Quién ha dicho negra? Muy bien, no pasa nada. ¿Cuántos de vosotras y vosotros visteis una gallina gigante? ¿Quién no vio una gallina gigante? Genial. ¿Alguien más vio algo raro aparte de una gallina gigante? Ahora os pillo, ¿eh? porque claro, algunos profes a lo mejor saben que aquí había en este reto... Había, ¿no? porque está relacionado con un famoso estudio, el del Gorila Invisible, que lo tenéis en YouTube. Entonces, seguramente estaban esperando ya que apareciera algo. Venga, ahora, para vosotros, ¿pasó algo más, algo, algo más raro? Muy bien, las chicas que le estaban dando a la comba se cambiaron por otras dos. Oye, genial, hace un minuto habéis dicho que estabais atentos y no habéis visto nada, ni habéis contado el número de saltos preciso que era el reto, ni sabéis el color de, de, de la pared del fondo, el 90% no ha visto una gallina enorme que se ha puesto en el centro y no habéis visto que se... No habéis visto nada. Es un escándalo educativo que nos entere la prensa, porque además aquí, en una jornada organizada por la consejería, con los maestros motivados de toda Gran Canaria y alrededores, y encima atentos y, y no ven nada. Y luego les preguntan y les dicen a su alumnado, ¡tenéis que estar atentos! Acuérdate cuando viste este vídeo. Vamos a ponerlo otra vez y vamos a ver de qué color era, si la pared era negra, ¿eh? Que había una buena pista, ¿eh? ¡Era azul! Una gallina gigante se aproxima y te saluda. Las chicas se cambian. No era azul, era violeta, granate, roja. Genial. Os tengo que comentar alguna cosa. ¿Tres o cuatro o quizás cinco sí que acertasteis el número exacto de saltos? Cinco de, bueno, de muchos. Era 38. Un aplauso para ellos. ¿eh? Una curiosidad. Los que acertasteis el 38, ¿visteis la gallina? No. Interesante. Gracias. Luego hacemos un sorteo para ver quién se lleva el libro. Oh, os lo lleváis todos, ¿eh? Me dais la dirección y os lo envío. Pregunta, ¿por qué nos pasa esto? La atención es un recurso muy limitado. No podemos focalizar la atención durante periodos de tiempo prolongados, pero esto tiene muchas implicaciones educativas en el aula. Y ojo que cuando hablamos de los chavales, ¡Uy, los recursos digitales, lo que le está afectando a la atención! ¿Y a nosotros qué? Os comparto estos dos estudios que me encantan publicados en la revista Science, en el de la izquierda. en Los dos participaron adultos. Fíjate, se les pedía... A adultos que estuvieran sentaditos tranquilamente, sin estímulos, sin móvil, sin reloj, sin bolígrafos, entre 6 y 15 minutos, absortos en sus propios pensamientos. No podían. E incluso prácticamente el 50% de los adultos participantes, ¿sabéis lo que querían o preferían? Someterse a una descarga eléctrica, que estar quietecitos ahí esos minutos contemplando ¿eh? el entorno. A adultos. El otro. Participaron a adultos de un montón de países diferentes del mundo. Los investigadores crearon una aplicación. Esa aplicación contactaba contigo en momentos aleatorios del día y te hacía tres preguntas. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿Estás centrado en la tarea que estás haciendo en estos momentos? Y la tercera. ¿Eres feliz? ¿Cuáles son tus niveles de bienestar? Esto se analizó con unos tests, etc. Vieron que Prácticamente el 50% de los adultos participantes no estaban centrados en las tareas que estaban desarrollando durante el día. ¡Adultos! Bueno, los nuevos tiempos. ¿Y qué dicen las evidencias, qué dicen las revisiones, por ejemplo estas, sobre el uso de las herramientas digitales en el aprendizaje, en la educación, en la escuela? ¿Hay libros interesantes también, aparte de estas revisiones? Ahí he puesto cuatro. A mí me gusta especialmente este eh, publicado recientemente de Tracy Tokuhama, donde vincula la tecnología con el cerebro. Pues bien, yo he leído estos libros y he leído estas revisiones y he extraído diez ideas que para mí son importantes en el aprendizaje, en la educación, y quiero compartirlas con vosotras. ¿Os parece? Estas son las diez ideas que yo he extraído. La primera, las tic tienen un impacto positivo en el aprendizaje si se usan de forma adecuada. Wow, Interesante. Se ha mencionado durante el Congreso. Lo importante son los objetivos de aprendizaje. Segunda, no todos los estudiantes son iguales. Wow, ¡Qué interesante! También en un entorno digital son diferentes, con necesidades específicas. Y hay que identificarlas. Ojo, la problemática que ha surgido durante la pandemia con las necesidades específicas, con el tema de la vulnerabilidad, los entornos desfavorecidos, etcétera, etcétera. Se ha agravado ¿eh? la brecha. Tercera, la formación del profesorado es muy importante, es clave. Y también sus expectativas. Si yo creo que ese recurso no va a funcionar, nada, no lo utilice porque no va a funcionar. Cuarta, la cantidad de uso de las TIC no predice una mejora en el aprendizaje. Sí, parece que los estudiantes que usan más las TIC no son los que se desenvuelven mejor en la escuela. Todo en su justa medida. Quinta, los programas híbridos son más adecuados que los programas totalmente online. Interesante la presencialidad, ¿no? Ayer lo comentaba Ramón, oh, qué ganas tenía de, ver, de veros, eh, del abrazo, del tocar, del, del escucharos, del percibir, la sonrisa los gestos. Sexta, las actividades asíncronas, no coincidentes a nivel temporal, fomentan la reflexión, interesante. Y las síncronas, el vínculo. Las asíncronas pueden referirse, por ejemplo, cuando grabamos vídeos, el formato aprendizaje invertido. Luego comentaremos una metodología que hemos utilizado mucho en física. Y las síncronas, pues las eh, la reuniones tipo Zoom, que se pueden utilizar para cosas muy interesantes, formar grupos, eh, fomentar eh, retos, etcétera. Séptima, los mejores resultados se dan cuando se combina las TIC con material no digital. Interesante. Octava, son imprescindibles estrategias de aprendizaje activo también en el entorno digital. Ha salido durante el Congreso. Que fomenten la cooperación. Es muy fácil. En cualquier plataforma digital se pueden formar grupos, realizar eh, o, o un reto, un proyecto, lo que sea, una pregunta abierta. Nueve. Las herramientas digitales potentes fomentan la metacognición. vuelva a aparecer y suministran un buen feedback. Los sistemas de tutoría inteligentes que se van adaptando, por ejemplo, a las necesidades del estudiante. Me da igual que sean matemáticas, incomprensión lectora, etc. Hay reto pero hay feedback. Y décima, hay que involucrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con trabajos en pequeños grupos. Parece que a estos estudiantes con necesidades específicas les va mejor. En lugar de trabajar a nivel individual o en grandes grupos, grupos reducidos. Luego comentaremos una estrategia interesante. Se benefician más, se ha visto en estas revisiones, en primaria, especialmente en lectoescritura y en matemáticas. También hay que decir que hay más investigaciones en estas disciplinas. Bueno, por si os puede servir. Pero fijaros, aprendizaje activo, feedback, necesidades específicas, metacognición, cooperación, aprendizaje. Y si queremos saber sobre aprendizaje hay que ir al cerebro, no hay vuelta de hoja. El órgano responsable del aprendizaje en continua cooperación con el resto del organismo. No somos cerebros, somos personas. Ahora lo mencionaremos. Pues vamos al cerebro. En los años 90 hubo el gran boom, sobre todo cuando aparecieron esas resonancias magnéticas funcionales que nos permiten analizar el cerebro cuando calculamos, creamos, dormimos, cooperamos, etcétera, etcétera. Esto es todavía más. Esto es una tractografía que utiliza otro, otra metodología incluso más compleja. Pero la pregunta que nos tendríamos que plantear es... ¿Qué es lo que necesitamos en la educación en los tiempos actuales, en la era de la inteligencia artificial, en la era de las máquinas inteligentes? En mi opinión, no podemos sustituir a las máquinas. Tenemos que incidir en lo que realmente nos caracteriza a los humanos. Y hay cosas que son muy importantes y que no tenemos que desviar el foco sobre las mismas. Fijaros, hay algunas cuestiones muy importantes que también las mencionaba Ramón ayer, ¿eh? esto es imprescindible. Hay competencias esenciales, socioemocionales y otras vinculadas a la creatividad. Tres factores críticos vinculados a las cuestiones emocionales básicos en el aprendizaje. El primero, la sorpresa. Fijaros, nuestro amigo Fabricio Ballarini realizó unas investigaciones maravillosas. Sorprendían a los estudiantes 15 o 20 minutos antes de trabajar un contenido curricular en el aula. Se los llevaban al laboratorio, una práctica sorpresiva, un pequeño concierto musical y que veían que como consecuencia de la sorpresa los estudiantes consolidaban mejor lo que iban a trabajar en el aula. Y la sorpresa no guardaba ninguna relación con lo que se iba a trabajar en el aula. El cerebro ama las sorpresas. Un poquito de estrés nos activa y es bueno para el aprendizaje. Lo perjudicial es el estrés sostenido. La segunda, lo supimos siempre. La alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, estrés prolongado, trauma, etcétera. En las investigaciones, ¿qué se ha visto? Que a mayor grado de curiosidad suscitado se activan más esas regiones del llamado sistema de recompensa cerebral, en donde interviene el neurotransmisor dopamina, motivación. Y esta activación de estas regiones, como el núcleo accumbens, facilita que fluya mejor la información hacia otras regiones que participan directamente en el aprendizaje, como el hipocampo. Siempre lo supimos. Cuando estamos motivados, es más fácil aprender. Y la motivación, como comentaba ayer Ramón, no está reñida con el esfuerzo. Y la tercera, el vínculo. Desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de la imitación, de la interacción social. Y eso se hace en cualquier etapa educativa. Nosotros con universitarios dedicamos el primer día completo a que los estudiantes se vayan presentando con dinámicas de gestos. Yo lo tengo muy fácil. ¿Cómo me llamo? ¿Alguien quiere hacer su gesto? ¿Nos vamos ayudando? ¿Vamos fomentando el vínculo? Sí. Y tú puedes decir, una hora y media para que se vayan presentes. Sí. ¿Será útil? ¿No será útil? Para nosotros, muy útil. Porque lo que queremos, como vamos a promover retos cooperativos, proyectos cooperativos, no queremos que trabajen en equipo. Queremos que formen equipos de alto rendimiento. Cooperar es más que trabajar en equipo. Tiene que haber un componente empático que se tiene que ir trabajando desde el primer día. Y también nosotros nos aprendemos los nombres de los estudiantes. Básico. Y esto también es básico. ¿Os suena este señor, Michel Resnick? ¿A ¿Alguien le suena? Fantástico. El creador de Scratch, la plataforma que crearon en el MIT para enseñar a programar a los más pequeñitos. Le han traducido este libro no hace mucho, Pensadores Creativos. Cultivar la creatividad como en infantil, con pasión, proyectos, compañeros y juegos. Y tú dirás, ¿yo voy a adaptar las estrategias de infantil en mi clase de secundaria? Pues sí, te pongo un ejemplo real. Un alumno mío, José Luis Redondo, que trabaja en Úbeda, que tiene una clase diversa de verdad, porque tiene el trabajo en secundaria, un chaval con síndrome de Down, dos eh, niños con dislexia, dos con autismo, bueno, diversidad. Y él comentaba que había estado todo un año cooperando con maestras de infantil para adaptar lo de los eh, rincones de aprendizaje a su clase diversa de secundaria y en clase crea unas estaciones de aprendizaje que van transitando los estudiantes en grupos de cuatro, es así como trabajan ellos, y en cada una de las estaciones hay un reto, una pregunta, un juego vinculado con los contenidos curriculares que van trabajando. Y él explicaba, además, que había llegado a un acuerdo con la maestra PT para que ella entrara en el aula, no que estos estudiantes con necesidades específicas salieran fuera. Y él comentaba también que al principio eran un poquito reacios, pero que acababan acostumbrándose. Wow, ¡Maravilloso! Y tanto que el cambio es posible. Y sí, después de esta introducción hay que ir al cerebro, no hay vuelta de hoja. Y hay que utilizar la, la tecnología para entender cómo funciona el cerebro. Aquí tenemos a dos amigos violinistas que en medio minuto nos van a enseñar cómo funciona el cerebro. ¡Adelante vídeo! Venga, en un minuto, con la persona que tengas al lado, discute, analiza. ¿Qué te sugiere el vídeo? Si tuvieras que completar la frase, el cerebro es, ¿qué pondrías? Venga, ¿qué te sugiere el vídeo? Discute. Con la persona, con las... ¿Eh? ¿Qué has visto? El cerebro, ¿cómo es? ¿Qué te han enseñado los violinistas? ¿A riesgo, Ismael, con la mascarilla? Sí, claro, hay que arriesgar, por supuesto. ¡Venga! ¿Qué has visto? ¿Qué te sugiere el vídeo? ¡Dale! Todas las ideas son interesantes. Si tenéis alguna duda, la preguntáis. Los eh, diferentes colores nos muestran el diferente grado de activación cerebral de regiones que intervienen en esa tarea concreta. No quiere decir que el resto de regiones del cerebro no intervengan, que sí que intervienen. Pero llega más oxígeno, más sangre, más glucosa, a esas en concreto. Venga, ¿qué has visto? ¿El cerebro es? ¿Cómo? Emocional. ¿Y por qué es emocional? ¿Tú qué, ahí donde, ¿Dónde has visto las emociones? ahí? Muy bien. ¿Quieres decir que no interpretan de la misma forma los dos músicos lo que están tocando. Exactamente, claro. Yo A lo mejor eh, suena, yo qué sé, easy, easy, y a mí me despierta unas emociones que no te despierta a ti. Genial. Más ideas. ¿El cerebro es? ¿Cómo? Variable. Variable. Impredecible. Y tanto que sí. ¿Qué más? Activo. Interesante. Más. Complejo. Más. Único. ¿Por qué el cerebro es único? ¿Eh? ¿Dónde lo has visto ahí? Y no se activaban de la misma forma las regiones en los dos cerebros. Genial. Cada cerebro se activaba de forma diferente. ¿Y los cerebros de estas dos violinistas cambiaban? Los dos son fantásticos violinistas, Tendríamos, eh, necesitaríamos más información eh, para deducir eh, todo eso, pero quizás sí, hipótesis. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy bien, si a mí me hubierais preguntado esto, yo hubiera respondido de la siguiente forma. Cinco ideas. Bueno, yeah, <risa> Nada, eh, Aquí, naturalidad. Hubiera respondido de la siguiente forma. Para mí, cinco ideas nos lo vamos a llevar al terreno educativo. Cada cerebro es, lo ha dicho la compañera, único, diferente. El cerebro humano es plástico, gracias Ismael. El cerebro es social, el cerebro es multisensorial y el cerebro trabaja de forma holística. Si me permitís, desglosamos esta información porque tiene muchas implicaciones educativas y ponemos algún ejemplo vinculado a la tecnología. ¿Os parece? ¿Sí o no? Genial. Pues venga, los cerebros, como los rostros, únicos y singulares. ¿Hay dos rostros iguales? No. ¿Hay dos cerebros iguales? No. A nivel estructural, parecidos. A nivel funcional, cada cerebro diferente. No solo eso, sino que cuando se analizan los cerebros mediante los escáneres, se observa que prácticamente el 90% de los cerebros presentan anomalías. Lo del cerebro normal es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la diferencia. ¿Se tiene en cuenta esto en la educación? ¿Y qué hacemos entonces? Nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? Que no lo es. ¿Qué hacemos entonces? No existen soluciones únicas, lo sabemos. Carol Tomlinson, que lleva toda la vida analizando estas cuestiones, pues ha identificado factores críticos. Os los he escrito eh, aquí. He resumido un libro reciente que, que publicó. Fijaros. Qué importante generar climas emocionales positivos. Eso requiere conocer las necesidades de los estudiantes, suministrar retos adecuados. Siempre lo supimos. La segunda, currículum coherente. Es políticamente incorrecto, pero esto, ¿sabéis a qué hacer referencia? A pasar la escoba. En, en la pandemia nos hemos dado cuenta. ¿Qué es lo importante? En eso nos centramos. Y, por supuesto, clarificando los objetivos de aprendizaje siempre que queden claros. ¿Y esto para qué sirve cuando se clarifican bien? No aparece la pregunta. La tercera, replantearse la evaluación. Si cambias el currículum, cambias la metodología y dejas igual la evaluación, no hay nada que hacer. Hay que diversificar. No estoy diciendo que no haya que eh, hacer exámenes, tienen un, un, un efecto positivo, pero diversificar, y esto lo hacemos también con, con adultos. Damos importancia a la autoevaluación, a la coevaluación en los proyectos grupales. Nuestra valoración, nuestro feedback también es importante y... Eso está relacionado con la cuarta también estrategia, combinar. ¿Hay que trabajar siempre de forma cooperativa? No siempre. En momentos hay que trabajar de forma individual. Parece también para atender mejor estas necesidades específicas. Y ella habla también al final de una buena colaboración entre el profesorado y el alumnado. No solo a nivel conductual, en la creación de normas en clase, sino también en la elección de los proyectos, tener en cuenta los intereses, motivaciones de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, el feedback, un factor crítico en el aprendizaje, pero el feedback adecuado es claro, conciso, sobre la tarea, identificando las cosas positivas que se han hecho, las cosas que se pueden mejorar, responde a las preguntas, ¿a dónde voy?, ¿cómo voy? ¿Y ahora qué? Esto es metacognición. Súper importante. Y el feedback se puede formular utilizando también recursos digitales, un montón, seguramente eh, lo hacéis también nosotros, lo hacemos a través de muchos vídeos, estas eh, plataformas que te permiten cuando tú estás eh, respondiendo pues, eh, un trabajo que te han presentado o explicando algo, colocar el cuadrado eh, donde van viendo cómo vas gesticulando, cómo vas comunicando, pues es un plus interesante. Seguramente las utilizáis. En mi caso yo utilicé muchos años Camtasia, pero bueno, ahora está Bandicam, hay un montón. Es un plus interesante. Y qué interesantes también estos, uh, estos proyectos, no sé si os suena, el proyecto Learning in Death, son programas en, lo que, en los que los estudiantes se convierten en expertos de algo durante su proceso de escolarización, dedicando un tiempo semanal a algo que les interesa. Dos horas, una hora cada semana durante cada curso. Interesante para atender las necesidades específicas, por ejemplo, de estudiantes con altas capacidades, creando su portafolio, que puede ser digital o no, compartiéndolo con los estudiantes, etcétera, etcétera. Súper interesante. ¿Y el cerebro cómo es? ¡Wow! Menuda imagen. ¿Ves algo raro en esta imagen? Esta negrura a que hace referencia. Esto es el cerebro de una persona que te está mirando, ¿eh? derecha e izquierda. ¿Ves algo raro? Esa negrura. ¿Ese negro qué? Venga, lánzate, lánzate. El estrés de no más. Es el cerebro de una niña, ¿eh? Sí, sí. Os la habéis cargado, ¿eh? ¿El negro qué? Falta algo. ¿Falta algo? ¡Claro que sí! Esto es el cerebro de una niña con tres años y medio aproximadamente que, debido a una epilepsia irreversible, fijaros, le tuvieron que estirpar prácticamente todo el hemisferio izquierdo. Habéis oído hablar de que, y es cierto, de que el hemisferio izquierdo interviene en el procesamiento lingüístico en la gran mayoría de las personas. Pues esta niña dos años más tarde hablaba perfectamente dos lenguas. La pregunta es, ¿cómo fue posible esto? Te lo pregunto a ti. ¿Cómo fue posible? Venga. Adaptación. ¿El qué se adaptó? Concretemos. No, no, no me hables de cosas generales. La plasticidad sí, pero el qué se adaptó, concreta. Dilo, dilo. Regiones específicas del hemisferio derecho adoptaron funciones de las del hemisferio izquierdo. Fantástico. ¿Veis cómo no tiene sentido etiquetar a los estudiantes como de cerebro derecho, creativo, cerebro izquierdo, lógico, racional? Ejemplo, drástico de plasticidad, pero que tiene muchas implicaciones educativas porque sugiere que debemos esperar la mejora de todos nuestros estudiantes. Pero esto no es tan drástico. Cinco semanas de entrenamiento con este programa en concreto que se ha testado mucho en neurociencia, Graphogame, sirve para mejorar la activación de regiones específicas del hemisferio izquierdo de, ni de niños y niñas con déficits lectores. Cinco semanas de entrenamiento. El cerebro seguirá siendo el de una persona disléxica. Hemos quedado que son todos diferentes, pero mejora mucho la activación. Interesante. Nos lo llevamos al terreno educativo y tenemos esto. Esto lo tendría que conocer todo el mundo, mentalidad de crecimiento. Ya, la, ya lo conocéis, ¿no? Carol Dweck. ¿Qué vio Carol Dweck? Analizó el perfil de los estudiantes en diferentes etapas educativas, en diferentes disciplinas y, y vio que había dos perfiles diferenciados. Estudiantes con mentalidad fija, estos estudiantes creen que estamos determinados por la genética. El que nace listo, nace listo. El que nace lo contrario, lo contrario. Y ahí se queda. Y como consecuencia de estas creencias limitantes sobre su capacidad ante retos más complicados, no se exponen, perseveran menos que, que otros, tienen tendencia a copiar más en los exámenes, a diferencia de los estudiantes con, así les llamaron ellas, mentalidad de crecimiento. Estos estudiantes creen que podemos mejorar nuestras habilidades, capacidades, a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos, de los padres, de los profes... Y como consecuencia de estas creencias sobre su capacidad, ante retos más complicados, se exponen más, son más perseverantes, se esfuerzan más. Y parecía que obtenían mejores resultados académicos. Un metaanálisis reciente lo pone un poquito en duda. Y pone el énfasis en que es muy importante que los docentes tengamos mentalidad de crecimiento y que la mentalidad de crecimiento también se manifieste en la escuela, es decir, poniendo el foco no en las metas de rendimiento, sino en las metas de aprendizaje, y no son sinónimos. La gran pregunta que nos planteamos es, ¿y qué podemos hacer para generar mentalidad de crecimiento en el aula, en la escuela, en la familia? ¿Se admiten ideas? Optimismo. Venga, chaval, tú tienes que ser optimista, que con eso ya lo tienes todo. Muy bien. El mensaje, el lenguaje. Interesante. ¿Qué más? El error forma parte del proceso de aprendizaje, pero también nos equivocamos nosotros, ¿eh? que a veces nos hacen una crítica y nos lo tomamos como un ataque personal. ¿Qué más? Interesante. Foco en el proceso, más que en el resultado. Hay que explicárselo a las familias, ¿eh? ¿Más? ¿Alguna más? El tema de las expectativas. Expectativas positivas, ¿no? Wow, Motivados y con conocimiento, porque fíjate que todo esto lo han analizado, han visto la importancia de asumir el error con naturalidad, de priorizar el proceso por encima del resultado, de suministrar retos adecuados. El tema tecnológico nos lo llevamos al siguiente. Los proyectos sobre el funcionamiento del cerebro. Si yo os pregunto ¿cuántos de vosotras y vosotros habéis realizado proyectos sobre el funcionamiento del cerebro? Que levante el brazo. Ni uno. Les encantan a los estudiantes los proyectos sobre el cerebro y podéis utilizar un montón de simulaciones brutales. En este caso, lo que vieron era un proyecto sobre el cerebro, un enfoque activo, donde, a través de debates, vídeos, recreaciones, se ponía el foco en esta capacidad de cambio del cerebro. El cerebro es plástico, somos capaces de generar nuevas neuronas, la inteligencia es maleable, y esto tenía un impacto positivo, especialmente en estudiantes más desmotivados, con más dificultades. Pero fijaros la importancia del lenguaje, lo ha comentado la compañera, elogiarles por el esfuerzo y no por la capacidad, lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, no porque eres muy listo, el eres muy listo limitante, ya en el contexto familiar desde pequeñitos, ¡ay, mi niño, qué bien que lo hace todo porque es tan listo! El chaval interioriza, soy listo, soy listo, soy listo, y entre retos más complicados, quiere salvaguardar su ego, no se quiere exponer. Y la última relacionada con las expectativas que comentaba el compañero cuánto daño han hecho y siguen haciendo determinadas etiquetas. Yo siempre comento dos casos reales que viví yo. Uno, un niño de ocho años se me acercó y me dijo a mí siempre se me han dado mal las matemáticas. ¿Con ocho años? Pues lo tenía súper interiorizado. Y la segunda, una mamá se acercó y dijo la maestra ha dicho de mi hija que tiene solo cuatro añitos que nunca irá a la universidad. Menos mal que el cerebro es plástico. Aprender puede ser complicado, pero desaprender cuando se han formado conexiones neuronales rígidas, sobre todo en situaciones de miedo, estrés prolongado, etcétera, ¡guau! Cerebros únicos, cerebros plásticos, cerebros sociales. En el laboratorio, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuando cooperamos se activa este sistema de recompensa cerebral que mencionábamos antes y que de alguna forma nos incita a seguir cooperando. Que la cooperación es una recompensa a nivel cerebral. ¿Qué importante? ¿Aquí qué vemos? ¿Vemos neuronas espejo? No. Aquí vemos imitación. El bebé recién nacido, la mamá o el papá le saca la lengua y el bebé te saca la lengua. Qué importante nuestro ejemplo. ¿O no? Wow, Y esto se ha visto cuando se graban las clases. Hay momentos críticos cuando el profe entra por la puerta. Los hay que entran sonriendo, saludando, los hay que entran resoplando. Diez segundos para hacerte una idea de cómo va a ir la clase. ¿Y esto qué significa en la práctica? Hay que fomentar el trabajo cooperativo. Los proyectos transversales, muy importante, en este proyecto, en este caso concreto, una escuela cualquiera, bueno, están trabajando estudiantes de distintas etapas educativas en proyectos transversales, profesores de distintas disciplinas, etcétera, etcétera. Pero claro, esto requiere replantearse los espacios, ha salido en el Congreso mucho, pero esto en cualquier etapa educativa, esto es en periodo de pandemia nosotros. Pues Utilizamos la recreación teatral en un espacio abierto para explicar el funcionamiento de unas redes neuronales concretas. En el tema digital, pues las opciones son las que tú quieras. Sin olvidar que las revisiones, los metaanálisis, nos sugieren que la cooperación entre el profesorado es muy potente. Estos son los famosos metaanálisis de John Hattie, donde han identificado que los factores emocionales tienen un gran impacto en el aprendizaje Qué importante las expectativas del profesorado sobre la capacidad del alumnado, las expectativas de los estudiantes sobre su propia capacidad, pero también qué importante lo que ellos llaman la eficacia colectiva del profesorado. La mera creencia de que nosotros como claustro, trabajando bien, podemos tener un impacto, ya impacta positivamente en el aprendizaje, pero ello requiere cooperación, que es más que trabajar en equipo. Y nos cuesta mucho cooperar, sobre todo, a profes de distintas disciplinas. Pero parece que es importante. Y una estrategia muy potente, que también utiliza algún recurso digital, que creó este profesor eh, de Harvard, es lo que se llama el Peer Instruction. Años 90, no sé si os suena. Esta metodología la creó este profesor de física en Harvard, y la hemos utilizado y tiene... Eh, Varios estudios publicados al respecto. Tenemos un vídeo donde aparece Eric Mazur en los años 90 en su clase en Harvard. Brutal. Un minuto. Es en inglés, pero se entiende de forma sencilla lo que está haciendo. ¿Lo ponemos? Años 90 el vídeo. A ver, se lo cogí en una charla suya. ¿eh? Es un poquito así. Pero tiene su gracia. I do not want them to talk. So if they talk, I tell them, silent. And I do want them to press a button at the end. If they don't know what the answer is, I tell them to make it a game, but they have to press a button. <laughs> so you notice how the noise level immediately goes up. And they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there. In fact, there are many aha moments. And now we have a absolutely overwhelming majority for so there are two there are two features to this one is it is active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes your neighbor will start talking to you. Compromiso activo y nadie se aburre en clase. Vamos a ver. La historia es apasionante. Un comunicador excelente, un gran profe de física en Harvard. Los estudiantes contentos con el profe sacan buenas notas, pero el profe no está contento. ¿Cómo que no está contento el profe? Si los estudiantes están contentos y sacan buenas notas. ¿Qué le pasó a este profesor? Que de la noche a la mañana utilizaba el enfoque magistral ¿eh? en aquella época explicaba y luego los exámenes correspondientes. ¿Qué le pasó a este profesor que quiso cambiar la metodología? Se cayó, se golpeó el cerebro, se volvió loco. Si ¿Sí estaban contentos los estudiantes, se obtenían buenos resultados académicos. ¿No estaban aprendiendo? ¿Él se aburrió? ¿Son sinónimos rendimiento académico y aprendizaje? Lo hemos sabido siempre, no tiene por qué. Analizaron, plural, varios investigadores de Harvard, cómo estaban aprendiendo realmente estos estudiantes física. Crearon unas preguntas conceptuales de razonamiento duro. Les preguntaban, venga, hay un choque entre un camión y un coche. ¿Cuál ejerce más fuerza, el camión o el coche? Sabían enunciar los estudiantes de la tercera ley de Newton, acción-reacción, pero no interpretaban bien la situación. Decían, el, el camión porque tiene más masa, lo de acción-reacción no. Sabían resolver problemas con la simbología típica de los circuitos eléctricos, pero cuando le planteaba una situación típica, ¿qué ha pasado con este LED o este cortocircuito? Cortocircuito a nivel cerebral. Cambió la metodología y creó esta en los años 90. Seguramente os suena el Flip Learning. Pues mira lo que creó ya Eric Masur en los años 90. Les hacía preparar a los estudiantes los contenidos en casa, viendo vídeos, leyendo documentos. Cuando llegaban al aula, los primeros minutos, clarificar los objetivos de aprendizaje. Y pregunta, debidamente elegida, vinculada a los contenidos que estaban trabajando. Pregunta a nivel individual, tipo T, sí, no pasaba nada. Razonaban, votaban con el clicker, veía los resultados en la pantalla del ordenador. Hay muchos recursos digitales que nos permiten hacer esto. ¿eh? Seguía un patrón de actuación. Normalmente el porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70 porque era una pregunta durilla. ¿Y qué hacía? Después de eso los agrupaba, especialmente en parejas o en grupos pequeños que habían votado de forma diferente y discutían entre ellos. Se ha visto en el vídeo. Volvían a votar, se incrementaba el porcentaje de respuestas correctas. Si había que explicar algo, después de eso se explicaba. O un estudiante o el propio profe. Y pasaban otra pregunta debidamente elegida. Y así iban aprendiendo física. Lo analizaron, lo publicaron en Science y vieron que, efectivamente, así aprendían mejor física. ¿Por qué? Bueno, estos, los porcentajes nunca nos gustan porque los porcentajes siempre se tergiversan. Ellos no tenían ni idea de la pirámide del aprendizaje ni les hacía falta. No. Bueno, a ver, no. No lo de la pirámide. Sí que hay cierta relación. ¿Pero cuál era la clave? ¿Darle la vuelta a la clase? ¿El preparar los contenidos en casa era la clave? Pues parece... Seguramente intervienen muchas variables, ¿eh? Pero había una crítica. La tutoría entre iguales. Lo hemos sabido siempre. A veces somos incapaces de explicarle algo al, al, al, al estudiante, se lo explica el compañero con su propio lenguaje y lo entiende mejor. Y parece que esto es beneficioso para los dos. Tanto para el que explica recuperando información, estrategia muy potente de aprendizaje, buscando estrategias a nivel cognitivo para que el otro lo entienda y también el otro, por supuesto, se beneficia de la información que recibe. Eso es cerebro social en el aula. Súper potente. Y no solo esto, sino que la pandemia nos ha confirmado que sí, que somos sociales, pero es que encima nos necesitamos. ¿O no? Fíjate en esta investigación que a mí me parece maravillosa, también en Science. Participantes adultos, a la mitad se les entregó 5 dólares, a la otra mitad 25 dólares. A la mitad de los participantes, de forma aleatoria, se les dijo, gástate ese dinero en ti mismo, hazte regalos. Y a la otra mitad se les pidió que pusieran el foco en los demás, que invirtieran el dinero en acciones caritativas. Que vieron los investigadores que independientemente de 5 o 25 dólares, los que habían gastado el dinero en los demás, foco en los demás, acción caritativa, mostraban mayores niveles de bienestar, eran más felices. Wow. Y no solo eso, sino que en este estudio longitudinal en el que han intervenido adolescentes se ha visto que cuando los adolescentes participan en proyectos sociales poniendo el foco en los demás, esto les acarrea beneficios a nivel de salud mental, combatiendo esos síntomas vinculados a la depresión que ya aparecen en la adolescencia. Qué interesante y qué podemos hacer al respecto. Lo tenemos súper fácil. Necesidad educativa. Con o sin recursos digitales. Los proyectos APS. Me preguntas, ¿estrategia neuroeducativa más potente? Para mí esta. También para trabajar las funciones ejecutivas del cerebro. Ingredientes básicos. Partimos de una necesidad social. Segunda, los estudiantes realizan el servicio. Tienen que realizarlo ellos. Tercera, se trabajan aprendizajes de toda índole, súper potentes, necesarios. Y el cuarto, muy importante, se trabaja en red. Participan estudiantes de distintas etapas, profes de distintas materias, las entidades sociales, las familias. Una necesidad. Acercamos la educación a la realidad. Y, ojo, porque el cerebro también trabaja en red, integrando lo emocional en lo cognitivo, lo sensorial en lo cognitivo, lo motor, etcétera, etcétera. Y esto, como veremos luego, tiene muchas implicaciones educativas. E incluso en periodo de pandemia se han realizado proyectos APS, y se pueden utilizar un montón de recursos digitales en cualquier etapa ¿eh? de desarrollo del proyecto. Un montón. Ahí os he puesto algunos ejemplos que menciona este, este libro, más vinculado para etapas superiores, pero los que quieras y más. Cerebro social. Cerebros únicos, cerebros plásticos, cerebros sociales. Y si me permitís un ejemplo de uso de las herramientas digitales, en un proyecto APS me da igual la escuela. Yo ni miré qué escuela era, pero me gustó. Utilización de herramientas digitales en un proyecto donde se pone el foco en niños, estudiantes con autismo. Y se crean toda una serie de dispositivos interesantes. Lo explican los estudiantes y la, y la profesora que creó el proyecto. Nos propusimos desarrollar un proyecto intermodular de cierto alcance en, una, en un ciclo formativo como es el nuestro de automatización y robótica industrial. Tuvimos muy claro que el enfoque que queríamos darle era social. Los ciclos de formación profesional de familias como la nuestra de electricidad y electrónica están muy dirigidos al dominio de la tecnología para sus aplicaciones y entornos industriales. Sin embargo, somos conscientes de que estas disciplinas pueden aportar soluciones en otros ámbitos que no sea solamente el industrial. Al orden del día están diseños de gadgets y utensilios electrónicos que facilitan la movilidad, la comunicación, el aprendizaje de personas con diversas dificultades. De aquí nació la idea de desarrollar las competencias profesionales de nuestro alumnado con este enfoque de servicio a un colectivo como es el de las personas que padecen trastorno del espectro del autismo. El autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tener dificultades en diferentes bueno, áreas. Comentan un poco el proyecto, interesante, ¿no? Ejemplo de utilización de recursos digitales también en un proyecto APS. Y seguimos avanzando. Cerebro multisensorial. ¿Qué ves aquí? Esto está uh, hecho por un estudiante ¿eh? en inglés, pero ¿qué ves aquí? Unas neuronas, pero podemos ir más allá. Vale, esto es un dibujo, pero ¿es solo un dibujo? ¿Es un esquema? ¿Redes? ¿A qué te refieres con redes? No, pero es que no, esto no es una red cerebral, esto son dos neuronas solo. Conectadas. En el mismo dibujo ha colocado las partes más significativas de la neurona, no dendritas, ¿eh? la mielina, neurotransmisores... ¿Pero esto es un dibujo solo? No, es un dibujo y también hay un resumen, abajo a la izquierda, con información relevante. Dendrita recibe la información, la soma, que es el cuerpo, el núcleo de la neurona, la procesa. Eh, fíjate, en el cuarto, por ejemplo, cuando menciona lo del axón, el potencial de acción, y se refiere a que la información se transfiere en un único sentido, como los automatismos, o pasa por aquí o no pasa, uno, cero. Parece que está, que demuestra que entiende, ¿eh? Fíjate, esto es un ejemplo de cerebro multisensorial. Es una técnica de estudio que se llama codificación dual, donde se combinan lo visual con el texto. Si sí, hay un dibujo y donde ha identificado en el dibujo, en el mismo dibujo las partes más significativas, lo cual es relevante porque si lo hubiera separado, de alguna forma sobrecarga nuestra memoria de, de trabajo, que también es limitada. Pero ahí hay un resumen que requiere esfuerzo cognitivo, la clave del aprendizaje. No es lo mismo cuando leemos un libro, un texto o unos apuntes, subrayar que realizar un resumen. Cuando subrayamos se crean ilusiones de competencia, creemos que esa información va a quedar almacenada en la memoria a largo plazo. Y no es así. Otra cosa diferente es parón, hago un resumen identificando las cosas más interesantes que he leído y ahí ya pongo esfuerzo cognitivo. Y parece que cuando pongo esfuerzo cognitivo el aprendizaje se optimiza. Y esto contradice uno de los neuromitos más arraigados en la educación, que es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que suministrado la información en el estilo favorito del aprendiz, sea visual, auditivo o cinestésico, va a aprender mejor. Y no es así. Aprendemos mejor cuando integramos los diferentes canales sensoriales. Y ojo, porque también hay estudios concretos donde nos dan información sobre la presentación, el PowerPoint, que no siempre lo tenemos en cuenta. Fíjate lo que nos dice, por ejemplo, esta investigación concreta. De que, lo primero, que no lo solemos cumplir, no sobrecarguemos las diapositivas con mucha letra. Porque si ponemos letra y estamos leyendo a la vez que el estudiante está leyendo, se crea una especie de interferencia a nivel sensorial. Otra cosa diferente es que yo ponga una imagen y vaya hablando, porque el cerebro procesa antes la imagen que no lo lingüístico, lo textual. Sobrecargando, además, con tanta letra, con tanto diagrama, con tanta historia, la memoria de trabajo. Incluso en esta investigación nos hablan de... Eh, pues, eh, si pones los títulos en las diapositivas, los marques siempre en la misma posición, a la izquierda, en el centro, a la derecha, y si quieres sorprender a los estudiantes, en una diapositiva lo cambies. Interesante. Incluso hay estudios sobre los vídeos. Nosotros queremos hacerlo todo perfecto y parece que la naturalidad les llega más a los estudiantes. Sí, que mientras estás grabando el vídeo, aparezca el, el perrito, el niño, se te suba. Nosotros creemos que es un desastre y los estudiantes lo ven como algo natural e interesante. ¿Les gusta y parece que son más efectivos los vídeos grabados por nosotros mismos, manipulando, aparatos, lo que sea? Desviando la atención, a veces, cuando estamos, por ejemplo, mirando a la pantalla, alternando al mirar la pantalla, mirar a la persona a la que nos de, eh, dirigimos, hay toda una serie de factores que parece que también pueden ser interesantes para optimizar el aprendizaje. Cerebros únicos, cerebros plásticos, cerebros sociales, cerebros multisensoriales y el cerebro también trabaja de forma holística. Las 24 horas del día, también durante el sueño, integrándolo todo, lo emocional, lo social, lo cognitivo, lo motor. Y esto es muy importante porque este enfoque global parece que es crítico para trabajar las funciones ejecutivas del cerebro. Se le llama en la investigación educar al niño entero, al niño completo, la educación integral. ¿Estas cuestiones son importantes en el aula? Sí. Concentración, razonamiento, autocontrol, creatividad, flexibilidad. ¿Qué necesitamos en la vida real? Pues, fíjate, según un informe, que no sé si lo han replicado, del eh, Foro Económico Mundial, hace no mucho se identificaba como importante la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personal, la flexibilidad cognitiva, la inteligencia emocional... Todo esto forma parte de las funciones ejecutivas del cerebro, que son básicas para todo. Las funciones ejecutivas del cerebro están relacionadas con el autocontrol, con la atención, con la flexibilidad mental y son las que nos permiten tomar buenas decisiones en la vida. Quien no sabe controlarse lo pasa mal en un atasco de tráfico. A la hora de resolver una problemática a nivel laboral personal, le va a costar centrarse en una tarea académica cuando él quiera son imprescindibles para el bienestar personal, para el rendimiento académico de los estudiantes, para el buen desempeño en la vida. Y parece que un enfoque interesante para trabajarlas es el enfoque global, ir más allá de lo cognitivo y atender también las necesidades físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Asumiendo que en la práctica, sí, nosotros utilizamos también determinado software lúdico porque es más fácil valorarlo, evaluarlo, Especialmente diseñado para trabajarlas. Aquí, por ejemplo, os pongo un vídeo cortísimo de un niño cualquiera jugando a un, a un juego especialmente diseñado para trabajar la memoria de trabajo. Aparecen unas bombillitas y él tiene que volver a clicar donde han aparecido exactamente esas bombillas. Si aparece uno es muy fácil, si aparece dos es relativamente fácil, si aparecen cuatro, pues ya es más complicado. Quitamos el sonido. Un ejemplo de recurso digital para trabajar las funciones ejecutivas, en este caso, más la memoria de trabajo. Pero claro, el enfoque global va más allá de esto. ¿Y el enfoque global qué significa? El enfoque global significa esto. Dar mayor importancia al juego, al arte, a los buenos programas de educación emocional, al deporte. Todo esto permite trabajar muy bien las funciones ejecutivas del cerebro. Y habría que tenerlo en cuenta en la educación, por supuesto. Y hay que fomentarlas desde pequeñitos hasta la universidad. La esencia del buen funcionamiento ejecutivo es el para, piensa y actúa. Parón. Para reflexionar y luego actuar. En el contexto del aula se ha visto que cuando hacemos una pregunta al estudiante y le dejamos unos segundos de más, mejora mucho la calidad en la respuesta. Las prisas, malas consejeras. Y cuando hay tiempo, fomentamos la reflexión y fomentamos la metacognición. Y en esta investigación reciente que se ha visto que las personas que alcanzan sus metas, sus logros en la vida, son personas que se plantean preguntas vinculadas a la metacondición, se hacen ese tipo de preguntas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Hay cosas que puedo hacer de otra manera? ¿Hay maneras de hacerlo aún mejor? Y esto podemos tenerlo en cuenta y debemos tenerlo en cuenta en la educación. Por ejemplo, en esta investigación o en el contexto universitario se vio que cuando se les advertía a los estudiantes de que iban a tener una prueba pues, al cabo de unos días, siete, catorce días, y se les planteaba este tipo de preguntas para que las tuvieran en cuenta cuando estudiaran, ¿qué recursos me ayudarán a estudiar? ¿Por qué son útiles? ¿Cómo los utilizaré? Eso de alguna forma les ayudaba a obtener mejores resultados académicos. Una forma sencilla de fomentar la metacognición en el aula. Y la metacognición también la fomentan los buenos proyectos, ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular vinculado al cálculo de máximos y mínimos en matemáticas? O a través de este cómic eh, digital que estaba relacionado con el boom inmobiliario años atrás. O esta maestra motivada en infantil, la maestra Patri en, en Jaén, que utiliza los recursos digitales en su, escuela digi en su escuela de infantil con niños de cuatro añitos, Fíjate qué proyecto tan guapo. La seño ha encogido a los niños, donde introduce pues, la realidad ¿eh? virtual, etcétera, un montón. Y los buenos proyectos son buenos porque trabajan todo esto. Hay buenas preguntas, se fomenta el pensamiento crítico, se trabajan competencias esenciales, se hace participar al alumnado de forma activa, se evalúa el proyecto, etcétera, etcétera. Toda una serie de condiciones que se han identificado que son imprescindibles. Fíjate para cuántas cosas en un pequeño resumen da el cerebro. Cerebros únicos, el tema de la diversidad, cerebros plásticos, el tema de la mentalidad de crecimiento... Cerebros sociales, todo el trabajo cooperativo, la tutoría entre iguales, los proyectos APS. Cerebros multisensoriales, las técnicas de estudio y aprendizaje efectivas. ¿eh? Cerebro holístico, el tema de las funciones ejecutivas. Y fíjate, Pascual Leone, ya acabando. Se han identificado toda una serie de pilares básicos para una buena salud cerebral que también son básicos para una buena salud educativa. Salud integral, el cerebro es importante, pero también el resto del organismo. El corazón, los intestinos, los pulmones, cooperación, enfoque global para trabajar las funciones ejecutivas. Los clásicos ya lo sabían, importante la nutrición, el sueño, ojo con el sueño que se da una especie de regeneración a nivel neural que permite consolidar lo estudiado durante la vigilia y los estudiantes no duermen las horas adecuadas. Qué importante la actividad física, bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Qué importante los retos cognitivos, los, la integración del componente lúdico, los buenos proyectos, las buenas técnicas de estudio y aprendizaje vinculadas a las buenas preguntas que fomentan la metacognición. Qué importante la socialización. Y qué importante también el último, el plan vital. ¿Cuál es tu misión? ¿En la vida o en la educación? En la vida nos lo enseñaron estas monjas en el famoso estudio longitudinal de Snowdon. No sé si os suena. Maravilloso. Siguieron a monjas que vivían en un mismo convento un montón de años, seguían los mismos hábitos, comían lo mismo, dormían lo mismo, realizaban actividades similares y que vieron que las monjas que cuando hicieron el voto manifestaron más emociones positivas, les gustaba más lo que hacían, vivían en promedio más años. Unos 10 años más en promedio, eran más longevas. Todas eran longevas, pero estas más. Pero no solo eso, sino que cuando analizaron el cerebro de estas monjas longevas que vivían 100, incluso algún año más, vieron identificaron las placas amiloideas típicas de enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, pero no desarrollaban a nivel conductual la enfermedad. Tenían déficit de memoria típicos de la edad, pero no era algo patológico. Wow. ¿Qué es lo importante en la educación? Acabamos con un vídeo final. A veces se hace la analogía entre la medicina y la educación. Muchas veces se menciona que es importante que en la educación hagamos lo mismo... ¿Qué hacen en medicina teniendo en cuenta las evidencias, las investigaciones? Pero también en medicina tienen sus problemas, igual que en educación. ¿Qué es lo importante en la educación? Can you strip naked and put on your hospital gowns as quick as you can? <laughs> <laughs> Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, oh, here they are. Alan, <laughs> Roger, Money. Scope, Sarah, JJ, Michael. Anything in a pacer? This is going on. Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack they feel frightened embarrassed and vulnerable and they feel sick most of all they want to get better because of that they put their lives in our hands I could try to explain what that means until I'm blue in the face But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. Okay. Be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. So good luck. I'll see you on my round. El amigo Fernández Bravo lo resume muy bien. La única metodología fiable dentro de cualquier paradigma educativo es la vocación. ¿Qué es lo importante en la educación, con o sin recursos eh, digitales, en los tiempos actuales y en los que vengan siempre las personas? No hay vuelta de hoja. Y las personas, especialmente vosotras y vosotros, que sois las que tenéis conocimiento, motivación, pasión por lo que hacéis, sois los que tenéis que transformar y mejorar la, la vida de vuestro alumnado con mucho cerebro y más corazón. Y por mi parte, pues esto es todo. Muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado el congreso. Y a descansar ya, que menudo tute nos hemos pegado. ¿eh? Y gracias al resto de ponentes maravillosos que, que hemos tenido. Gracias Jesús, ha sido un placer tenerte por aquí por, por Canarias. Pues hemos llegado al final, señoras y señores.